con el aeropuerto dominicano. Señores, hay un lío, pero un lío feo. Parece que usted venía, es lo que tengo entendido, usted venía y cuando llegaba al aeropuerto, un ejemplo, de Santiago, le pedían la prueba rápida del COVID-19 para ver si usted venía con virus o no. Pues, ¿qué pasa? Lamentablemente, la gente no coge esa porque una vez se asusta y dice, no, mire, ¡A mí sí no! ¡A mí no! Y ya ustedes saben, entonces, la gente se aglomer, se, aglo, se aglomeraron las personas. O se comenzaron a hacer un... Le voy a decir algo, cuando usted llega de un aeropuerto, usted lo que está cansado, wey. Usted lo que quiere es, es llegar, desesperado para llegar. A mí eso, una, una, una tipa, wey, una muchacha se pegó conmigo un día, yo, pero mi amor, dime, ¿por droga que traigo? Él pues, eh, viaja, él eh, viaja, pero lo que no eh, saben... Eh, no, no, generaliza. yo no viajo. Lo que hay es... Allá? No, que tiene visa no es viajero. Es que viaja son lo que, lo, que tienen residencia y cosas así, vea. O rompela. Eh, ok, ah, no, claro que no. <risa> Eso ahí no, ahí no, papi chulo. Entonces, cuando uno llega al aeropuerto, uno lo que quiere es llegar. Entonces, ¿qué pasa? Las personas se, aglomer, eh, se aglomeraron. Yo supongo... No creo en entender que esa gente que ustedes están viendo ahí no son todas del mismo vuelo. Yo creo que pudo ser posible que llegara una de Miami, una de Puerto Rico, una de Nueva York. Entonces, si toditas estaban ahí esperando su prueba rápida y la gente se estaba desesperando. Y aglomerando porque la orden de Arodon eh, era que se hiciera la prueba rápida en el momento de usted llegar. Creo que en Puerto Rico es que usted tenga una certificación de, de, de ajá. O sea que sin su certificación usted no puede viajar. ¿Qué pasa? Las autoridades no pudieron controlarlo y pasó eso que usted está viendo ahí. La gente se quillaron y le metieron. Ah, ¿qué hay esto. <ríe> eh, la gente se quillaron, rompieron, ¿cómo que se dice? La división. Usted sabe de lo que dividen a la persona. El protocolo y pan Y se metieron a la ron con puño. Uh, yo creo que ahí ni chequearon. Ahí nadie chequeó. No, no. ¿Tú sabes cuál cuál es la, eh, la vuelta de eso? Uh -huh. Eso tienen que hacerlo donde tú pasas el pasaporte. Yo no he ido, pero hay un sitio que te para, ¿verdad? Uh -huh. Y pasas el pasaporte. Ajá. Entonces ahí mismo que le hagan la prueba, la prueba rápida que es un dedo punchado, eso. yo pienso. Bueno, pasa en el momento, porque hay un, hay, un, hay un momento que usted pasa la maleta y está revisando que usted traje, esto, que lo otro, y le están preguntando, llenando, qué sé yo, formulario. Aquí, no, Entonces, no, no, no. pasa a ser que en ese momento la gente ya no aguantó y la gente hizo así y ¡fum! Y metieron mano. De una vez. Miren la gente corriendo, mírenlo ahí, volándose, patio. Ustedes se acuerdan cuando, cuando, <ríe> cuando regalaban algo gratis, <ríe> que ya la gente no aguanta con los tickets de comida, los tiempos de dinero del principio. <ríe> Eran igualitos. La gente no aguantó. Entonces, ayer eh, a las 8 de la noche, don informó que las autoridades dominicanas han suspendido hasta nuevo aviso la disposición de realizar pruebas rápidas a todos los pasajeros que desean ingresar a la República Dominicana. Ahora bien, está bien que muchos dominicanos se sientan incómodos por lo que pasó, por el retraso y todo eso. Pero hay que buscar una forma. Un bajadero. Un ya. bajadero. Porque no es verdad que usted viniendo de para allá, de Estados Unidos, de Europa, esos países, usted va a seguir trayendo más virus y más virus y más virus. Hay que buscar un, hay que buscar un control a eso. Independ no hay es que, no es que suspenderlo totalmente, es que hay que buscar una forma, sea con certificado, sea con una prueba rápida o algo, algo tiene que pasar. Porque ahora bien, vamos a poner un ejemplo, Neto. Tú llegaste de Estados Unidos, tú llegó Neto Flow ojalá, ahí consuma, consuma con su maleta. Tú diste positivo, ¿qué va a pasar contigo? Lo a aislar. uh -huh. Aislarlo. ¿A dónde lo están aislando? Si sí, no hay no hay espacio. A sí, ellos hay algo cerca de la ¿En Santiago? De Entonces tú te vas a quedar en Santiago. Si tú eres de San Juan de la Maguana. Pero imagínate, imagínate. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Si tú eres de San Juan de la Maguana, y tú, y tú, y tú llegas a Santo Domingo lo estaban metiendo ajá, en un sitio. Sale, el que, el que en un apartamento, un complejo de aviación que hay. ¿Pero de la capital? Sí, de Santo Entonces, Domingo, sí. Pues. Ok, está bien. Y si tú eres de. Y si tú eres es que ellos no tienen que ver, que sea donde sea, porque usted tiene el virus, usted que dejarlo ahí. Por eso te digo, yo creo que es mejor la certificación. Porque la certificación... Les la hacen falsa, les... no sabía. Pero en Estados Unidos. ¿Por qué tú vienes de Estados Unidos? Si la certificación usted la tiene, mira, yo tengo el virus. Usted no va a poder abordar su avión y ah, se queda en su casa. Y se queda allá. Pero una gente que llega... Oye, me, oye, me dijo, Luis, tú lo hice muy fácil... Una gente que llegó de un aeropuerto cansado con un regalo de maleta que la gente lo está esperando, que tenga tiempo que no vea a sus hijos, que llegan ahí y te digan que ¿ah, a dónde tú vas, y que, que te van a secuestrar para un sitio, no no, no, no, no, no, no, no. No, no, no. No, no, lo que hay que evitar que se monten en el avión antes de llegar aquí. A, eh, antes de llegar aquí, pero no que me venga a mi que para van a parar ahí. Y me, y que van, después que llega aquí. Del país donde ellos ah, pero, pero mi amor, pero que en el aeropuerto a la persona cuando tú te abordes el avión tienen que preguntarte, ¿usted tiene su certificación? ¿usted tiene el virus? Esto, lo otro, ahí, hay eh, así, si tú tienes el virus te queda ahí donde tú estás y te queda con, con tu familiar pero después que tú llegas a un aeropuerto, tú en Santiago. Ustedes lo dicen así muy fácil. Pero ustedes llegan en Santiago con, un, con la maleta, con toda esa maleta. Y loco por llegar para su casa. Dice que, que usted va a aceptar que lo manden para otro sitio. las autoridades no tienen que ver con eso. Usted tiene el virus tiene que ser aislado. El lado. protocolo debe ser la certificación. Para, para mí. Lo vamos a mandar no, no. Vehículo de salud pública, para mí. No, para mí. No, y, y, y Moe, te sientes bien, Moe. No, no, mira, mira. Mira lo que tienen que hacer. Jale, en los aeropuertos. Oye, en los aeropuertos tienen... Que Ajá. hacer la prueba Ajá. en los aeropuertos antes de abordar el avión ah, Por pues eso lo estoy diciendo, Neto. Antes, porque no, no, ma, después no me que tú, tú llegues No es porque tú llegues, Neto. Porque el que viaja sabe. No, no, porque ya, tú lo ya, que quieres llegar a tu casa, viejo. Ya tú la macaste. Si te montaste en el avión y ya con eso, entonces. Ya, pues entonces, pero te estoy no, diciendo. Porque qué tú estás faltando ahí no. mismo? Entonces vuelvo y digo, repito. Yo lo que, pues, para que se entienda, para que no me coma ahorita en las redes sociales, porque de una vez me comen. Yo lo que digo es que cuando usted se va a montar, un ejemplo, en el Kennedy, usted en el Kennedy, pa, le hacen a, eh, usted tiene la certificación o le hacen la prueba ahí mismo. Mira, usted tiene la, usted está positivo, usted no puede abordar el avión. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que yo creo que debería hacer la embajada dominicana, no sé quién sea. Antes de abordar, Antes de abordar el avión. Pero después que usted llegue al avión, yo que vivo antes en San Francisco, que a mí me para de quien en el aeropuerto, yo con maleta, yo que... Pero ahí es fácil, que me van a hacer a mí quedarme en Santiago? ¡Pero un ¿no? loco! ¿No me...? ¿Cómo lo van a mandar? de Sí, de Santiago te van a mandar un personal. ¿Dónde tú un personal eso? Antes de montarse, antes de montarse. el avión tiene que ser. Antes de montarse, ¿Por qué? Porque después que de usted llegó... ¿tú que eso es de ¿Por qué tú crees que la gente se... Hace? Pero espérate, Juan Luis. Pero dile a Donald Trump. de espérate, Juan Luis! No te olvides de la dueña no, eh, ellos, ellos tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Mira que lo que pasa. Si, ¿por, ¿Por qué la gente se desesperó y rompió el protocolo? Porque ya la gente estaba cansado estaba loca por irse, por, por, por salir de esa puerta. Y fue por eso que se rompió el protocolo. Porque la gente, cuando dice, ah, ok, yo esperando. ¿Tú sabes lo que es esperar ahí en hoy Luis. No sé, yo quiero esperar. Yo, ¿Eh? yo, yo quiero saber qué se siente. Yeah. Yo se, quiero esperar. Bueno, ustedes. Bueno, yo lo estoy diciendo. Yo no quiero, no, yo quiero. Claro, quedar, eh. la no, muy... de eso. La es que... La hora que sea. Que <risa> la, muy bonito, muy bonito. Con un cocho, mía, ya, que... Uno está asustado, a veces está. No, yo me quiero asustar <risa> también. Yo, mira, yo quiero asustarme también. Como tú te asustas, sí. Yo quiero asustarme también. <risa> no, pero, no. Pero como le digo, eh, hay que estar en la posición de ellos. Porque cuando tú coges. Óyeme, tres horas de un vuelo. Wow. ¿Eh? La experiencia, la experiencia. Sigue, sigue, sigue. Sí, pero que es La voz de la veces. experiencia. La voz de la experiencia. Yo viajo wow. eh, a veces, una vez, dos veces. <risa> pero te estaba hablando, gente, que cuando están ahí en el aeropuerto, vamos a Europa. ¿Cuántas horas tiene de vuelo en Europa? No no, no, no, yo no, porque soy el mismo tres horas. Ocho horas. ¿Tú crees que tú en ocho horas tú quieres que a ti te paren ahí abajo? Y es fácil. Pero que el mundo ha cambiado, hermano. Pero mi amor, no es que el mundo ha cambiado. Es que después que tú llegas, por eso fue que la gente se desesperó y, rompó, y rompió el protocolo. Ahora. Pero, Pero yo estoy dando una solución. Sí, José Luis, pero yo estoy dando, estoy dando una solución. La solución en esto, y José Luis, que le pongan antes de montarse en el avión. Usted está positivo, qué decir allá en Estados Unidos, o en Europa, o lo que sea. Porque después que usted llegó en el aeropuerto, en el avión. Que esa de antes. Eh, exacto, mira, y eso se puede hacer antes. Lo que pasa es que Jorge Luis es un populista barato que quiere congregarse con, con la gente. por eso es lo que te digo. Te te antes te te te antes te de montarte en el avión. Pero es antes. Antes. La, se antes. Ah. Eh, mira, es la eh, Gente que viaja, mira, eh, eh, antes de venir. La Pero deberían pedirla. Sí. Pero José Luis, oye José Luis, mira José Luis, te voy a decir una cosa. A uno en el aeropuerto de Estados Unidos lo joden por un perfumito, por la por un perfumito que tú tengas en los bolsillos, o por cualquier cosa que tú tengas en la maleta y te da, ponen a esperar. No te pueden a ti a ti revisar y dar una certificación. Lo hacen, porque el aeropuerto de Kennedy es grandísimo, o esa es en grandísima. ¿Eh? Entonces la gente. Lo que pasa es que aquí lo hacen a lo loco y míralo ahí como la gente se... Se, se embala, como dicen. No, dice. y se aglomeró. Me van a acabar las redes, pero eso es normal, esto es parte del, del, del programa.